En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 24 de octubre. Día Mundial del Ictus En marco del Día Mundial del Ictus, diferentes organizaciones y neurólogos han compartido tips para mantener un cerebro sano, los cuales incluyen mantener actividad cerebral evitar el sedentarismo y realizar la actividad física cardiovascular, potenciar las relaciones sociales, mantener una dieta saludable y protegernos de las agresiones físicas en la cabeza. El ictus representa una de las primeras cinco causas de mortalidad en el país, con un incremento de los casos en los últimos 15 años. Guantes que detectan temblores en el cuerpo El doctor José Javier Hernández llamó a sus guantes Ditten gloves", creados para verificar o descartar enfermedades como hernia cervical, Parkinson, hiperteroidismo, entre otras. Con esos guantes se pretende reducir el tiempo de diagnóstico. 7 de cada 10 personas padecen disautonomía. Con esta cifra existen 70 millones de personas con un diagnóstico confirmado y afecta más a las mujeres que a los hombres, y no es más que una falta de la regulación en el sistema nervioso autónomo que rige funciones como la respiración, temperatura o frecuencia cardíaca. A pesar de no tener un tratamiento en específico, actividades multidisciplinarias como yoga, natación y algunos medicamentos mejoran la calidad de vida.